Hola gente, cuesta Soy yo soy Ultimate, estamos aquí no un nuevo video de reacción para el canal. Y bueno, vamos a reaccionar a un gigante PH de iluminatus de esta vez. Es de Navidad, pero ya pasó hace un montón, no tuve tiempo de reaccionarlo. Así que bueno, vamos a reaccionar a este de mi pobre soquetito. <risa> ok, de mi gigante TPH de mi pobre soquetito ok, vamos a ver esto, aunque ya sea muy tarde en Navidad, pero no importa, que un huevo, y vamos a ver esto y a ver qué onda. de aquí pequeño degenerado. <risa> Feliz especial de Navidad. Sabemos que estás completamente Demente <risa> <risa> Sí anda, niño, abre ya. De aquí pequeño degenerado. Feliz, especial. Sabemos que estás completamente demente. <risa> <risa> sí, anda, niño, abre ya. Soy Nico Cado, abocado. No. Y su novio. <risa> no te haremos <risa> daño. Abre la puerta. Tenemos los huevos. <risa> <risa> ¡Mátase, ese tuyo! ¡Mata ese tuyo! ¡Mata ese tuyo! ¡Mata ese tuyo! ¡Mata ese ese puto ¡Mata ese tuyo! ¡Mata ese tuyo! ese por por ¡El! culo. ¿Tienes que <risos> todo es ¡No! <risa> no. <risa> ¡No! Ni coca ¡No! <risa> ¿Qué? <risa> ¿Es huevos? ¿Quién? <quiere? risa> <risa> <risa> <risa> ya puede... <risa> ya puede jugar. <huay. risa> Es re <risa> <risa> <El ritmo alto. risa> ¿Dónde estás, gusano de mierda? Señor, no, por favor, estoy muy sus. Es muy tarde para jugar a Monus. Ya entramos en la casa y vamos a tocarte. Está no. bien, vengan por mí. Te vas a venir. ¿Saben? <risa> Matar a santa <risa> Marvin a Harry Potter ¿Por qué rayos te quitas los corazones? ¿Y tú por qué estás vestido de pendejo? Aquí estoy, so que te Vengan por aquí so <risa> Se van a rendir No tienen ganas de mamar. Se van a <risa> rendir No tienen ganas <Okay>. de mamar. ¿Cuántas veces eso <risa> ¡Bah! qué. ¡Uh! ¡Tu cabeza! ¡La perueta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ay, pero No voy a mamarlo. Me bomba no. con otra mínima y te arrancaré las cosas y las terminé con aceite para auto. <risa> <risa> Hola, están robando mi casa. Mi dirección es 655 y barmi. <risa> <risa> <risa> ¡Hola! ¡Soy yo! No voy a faltarlo. No te conozco. Mira imbécil. No te hagas el que no sabe. Te quiero preguntar por qué hiciste esos memes de mí. <risa> ¿Qué te crees, babe? Te quiero preguntar por qué hiciste esos temes de mí. Mentí, yo siempre, yo siempre te amaba, <risa> Drossy, bola y... ¿Qué te crees que vas a escapar de okay? mí? ¿O Vamos, atiende el teléfono, coño. Hola, amigo. <risa> Pero, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer con el carry? Voy a quemarle la cabeza, Que hijo En caso de una investigación por parte de... Queda muy bien <risa> En caso de una investigación por parte de cualquier entidad federal o similar No tengo ninguna participación con la comunidad de Illuminati. ¡Gracias a por ver esta clase de contenido de canal! Bueno, que ...el gran Luminatus nos brinde muchos más POPs en 2023 ¡Feliz Navidad, La simetría, guapo Ok, gente Creo que eso, eso ha sido la reacción de hoy de Luminatus, la verdad, muy buenos POPs Y, ok bueno gente, el video no sé cuánto les voy he grabado bastante video así que hoy como 10 grabaciones más, no sé, las voy a el mes que viene, <ríe> así que bueno, eso es todo por hoy, si te gustó la violación, ya sabes, no me gusta, pues compartir este video, si te regalo, suscríbete a este canal también, a ver si me ayuda en el algoritmo llegar a más gente, aunque lo dudo mucho, si subo todos los videos todos los días, pero igual, no de hecho pongo a la plataforma, obviamente, y bueno, eso es. Sí qué importa, güey? eso es todo por hoy, soy yo, y nos vemos, bye chau, adiós, bye bye bye